La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte otorgó libertad pura y simple contra dos que eran miembros de la Policía Nacional captados por cámaras de vigilancia robando una pasola en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de los rasos Ángel yerluís Taveras Céspedes y Ramón Antonio Acosta Díaz. Lo que se presentó aquí, la medida de coerción no fue por el robo de, de pasola,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 que él nunca lo acusó, ni de robo ni de que él su tra... ni de que ellos sustrajeran piezas el el el el es que hasta ahora no se ha mostrado ningún video ahí en el tribunal y entonces, ¿Entonces por qué la fiscalía no fueron sometidos el ministerio público desistió de la solicitud de medida. ¿por qué fueron presentados entonces ante la permanente? si, sí, fueron presentados porque ya había una solicitud hecha de medida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 Él no tiene ningún hecho ni nada probado. Ambos fueron apartados de la institución del orden. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.